Mi nombre es Flora Ortiz y soy la propietaria de la empresa de rosquillas somoteñas Delicias de del Norte. A la edad de ocho años con mi mamá hacía rosquillas y aparte de ayudarla a hacerlas, la ayudaba a irlas a vender también. No teníamos, digamos, las condiciones como para que tenemos ahora ni las capacitaciones como para llegar a tener un empaque pues. y, y luego yo había dejado de, de, de trabajar ya no quería saber más de rosquillas yo estaba trabajando para el INSS, para el insbi para Bienestar Social, soy enfermera de profesión pero cuando se perdieron las elecciones del, del, del de los años de doña, cuando ganó Doña Violeta, a mí me sacaron de INSS, no tenía las, las semanas cotizadas y entonces por eso creo que yo vine a, a Cerroquilla. Ya con una visión de estar en un mercado formal, de tener mi propio empaque, de cumplir con las normas establecidas en el país y bueno ya con la ayuda de, de, de nuestro gobierno que nos han apoyado en las diferentes capacitaciones, entonces pues manos a la obra. De preproducción pasa para acá y después pasa para el horno. Ellas están elaborando rosquillas ahorita, pero aquí se elaboran todos los productos, todo es artesanal. Hacemos rosquillas, hojaldras, bolsa mixta, hacemos hojaldras con coco, hojaldras con mermelada de guayaba y hacemos palitos picantes también. En la mañana, en la madrugada, la primera vez le ponemos poda de árboles. No tenemos que cortar el árbol para obtener la poda. Hay mandagual, hay espino, ne madero negro, hay este, michihuiste, hay varios tipos de, de eso que incluso lo, los ofertan. Hay gente que tienen un bosquecito que viven de ellos, viven podando y nos la ofrecen, entonces la compramos. Y solo la primera, después nosotros recalentamos el horno con un soplete, nos hace que nosotros no, no deforestemos. Aparte de eso, reducir las enfermedades transmitidas por, por el humo, como las enfermedades respiratorias. Entonces, eh, eso. la idea es que todas las que hacen rosquías, pues hagamos eso. Porque la verdad es que eh, el consumo de leña a través de los talleres de rosquías es bastante, es bastante. Y los hornos, los hornos viejos tradicionales no calientan con poda, calientan con raja de leña. Y para tener la raja de leña hay que cortar el árbol. Entonces eso es lo que nosotros no queremos. Por ejemplo, certificado en buenas prácticas de manufactura. Esto da al cliente un, una mayor seguridad que el producto que está consumiendo es inocuo, que está controlado por el Ministerio de Salud. Las normas de etiquetado, eh, el contenido nutricional, que es una norma también, la norma de, de empaque, la norma de cómo almacenar el producto, la norma de rosquillas somoteñas, la norma de queso para rosquillas en sí. Moderniza nos, nos viene a certificar cada año ese es un, un proyecto que, se, que nació en México. Se desarrolla a través de Intur. A través de Intur y ese es para la organización propiamente. La organización para facilitarnos los procesos. moto está dentro de los lugares que estamos en zona seca. No hay fuentes de trabajo. Y esta es una fuente de, de trabajo para la gente. Nosotros cada 15 días estamos renovando, estamos en constantes capacitaciones. El último día, de, digamos dos veces al mes, ellos están en capacitación. ¿Qué tipo de capacitaciones se les dan? Buenas prácticas de manufactura. En eso alcanzan un montón. Contaminación cruzada, este, entre una de ellas, ¿verdad? Contaminación cruzada. ¿Qué son las BPM? ¿Cómo las implementamos? Eh, para entrar, igual que cuando entraron ustedes... Hay que desinfectar los zapatos, hay que ponerse el gorrito, hay que lavarse las manos, secárselas. Eso ha sido siempre. Y ahorita que pues, ya ellos lo implementan en su casa también, por, usted sabe, por lo de las enfermedades transmisibles. Hasta ahorita nosotros ya estamos listos para entrar a Costa Rica. Ya están los registros, ya está todo. Pero se vino el COVID-19 y eso nos ha frenado un poco. Y eh, a Estados Unidos, a Los Ángeles, pero hemos continuado enviando productos a Los Ángeles. Eso no, no nos ha atrasado. Solo que antes iba por avión y ahora va por, por, por barco.